Buenos días chicas, espero que tengan un bonito eh, inicio de semana hoy día quiero que hablemos de un tema muy importante y es referente al club del presidente especialmente para todas las nuevas representantes que se están inscribiendo o que acaban de comenzar una o dos o tres campañas hace poco este, es una muy buena oportunidad de que ustedes conozcan uno de los beneficios que tiene ser representante este club es un club exclusivo para todas aquellas representantes que durante todo un año van trabajando su negocio en una forma ordenada, programada para obtener grandes beneficios al final del año. Como ustedes pueden, como ustedes pueden ver, este, Avon eh, ha creado este programa para eh, premiar el esfuerzo de la representante. Es posible que ustedes hayan eh, tenido la pregunta al principio de, de su negocio, ¿qué gano con Avon?, ¿cuáles son mis regalos con Avon? Bueno, déjenme decirles de que hay un programa diseñado especialmente para todas las representantes que quieren eh, ser una superestrella en ventas, así que esta es la oportunidad que usted estaba esperando porque Avon tiene siete niveles alcanzables en un año, dependiendo la dedicación y la disciplina o especialmente la forma en que usted lo quiera trabajar. Eh, de hecho, eh, vamos a hablar de que hay un primer nivel para todas las representantes nuevas o establecidas que por lo menos lleguen a cinco mil dólares este año este van a poder tener eh, un título que se llama eh, premier esto significa de que usted va a tener garantizado el 30% de ganancias el año que sigue verdad cómo funciona esto bueno Avon tiene 26 campañas donde nosotras tenemos la oportunidad de trabajarlo eh, poniéndonos una meta personal al final hablamos del premio, al principio vamos a hablar de cómo se llega al Club del Presidente. Es posible que usted sea de las personas que tenga su catálogo, eh, va, lo enseña, recoge y solamente lo que recogió en venta es lo que hace su pedido. Realmente esa es una de las formas de trabajarlo, pero también hay otra que yo creo que les va a convenir y que ustedes tienen que considerar. Cuando nosotros eh, a veces tenemos clientes y a veces nos dicen, no, pues el libro de la campaña, pues ahora viene eh, no viene nada interesante. Buenos días, Eva, gracias por conectarse. Hay veces que tenemos clientes que dicen, hoy la campaña no trae nada en especial, eh, hoy viene demasiado caro. En el libro anterior viene mejores ofertas que en esta. Cuando eso sucede, nosotras como representantes debemos tener claro cuál es nuestro trabajo y nuestro trabajo es eh, mostrar el libro sugerir el producto y llegar a la meta establecida personal que tenemos nosotras para cubrir el ingreso que queremos tener cada quincena entonces entrando en materia como les decía tenemos el primer nivel que es el, el, el nivel de premier para las principiantes para las que lo están tratando de llegar o las que ya son representantes establecidas pueden llegar a ese nivel con un mínimo de 5 mil dólares vendido en las 26 campañas si usted pasa este es de $5,000 dólares a, a $9,999 usted se llamará eh, en, el, en el nivel de Premier así que usted tendrá el 30% garantizado para el siguiente año significa que en la campaña 1 del siguiente año de Avon usted si tuviera una orden de $100 dólares usted va a tener garantizado el 30% en esa orden de $100 dólares imagínese que es muy buena la oportunidad para que todas las nuevas representantes vean el, el potencial que tienen, esto es como, es como un ahorro lo que vamos teniendo Se trabaja todo el año, pero es como un ahorro El segundo nivel es el club del presidente eh, Cuando llegamos al club del presidente se está hablando de que la representante se ha establecido En un nivel de venta de 10 mil dólares en venta en todo el año Usted podrá preguntarse, pero ¿cómo vamos a llegar al club del presidente? Ahorita vamos a hablar de eso El tercer nivel es la sociedad de honor y ahí las ventas son de 20 mil dólares al año, luego le sigue el círculo de la rosa que son 35 mil dólares al año y estamos hablando de un quinto nivel que es David H. McConnell que ahí estamos hablando que son 65 mil dólares en ventas personales al año también tenemos el siguiente nivel que se llama President Council, es, estamos hablando de que la representante es capaz de llegar a 110 mil dólares de venta personal al año y tenemos por último el Inner Circle que son 220 mil dólares al año usted posible que tenga dudas y pregunte cómo es que una representante logra vender todas esas cantidades pues se trata de hacer eh, una meta personal porque en base a la meta personal de cada quien es el esfuerzo que se invierte y así son las ganancias que se generan ahora cuando les estaba hablando de llegar por primera vez al primer nivel que son de Premier, la representante o la representante establecida o nueva va a recibir un pin muy bonito que aquí les tengo la foto ¿verdad? y esto es para eh, como inicio de lo que es eh, eh, pertenecer a este club eh, eh, de, del club del presidente ¿verdad? entonces también usted va a poder según el nivel de ventas que va alcanzando va a ir eh, a usted coleccionando diferentes eh, charms ¿verdad?, o diferentes eh, eh, símbolos que usted va a ir poniendo en su brazalete, los va a ir coleccionando tenemos el del, Club del presidente, sociedad de honor, círculo de la rosa y estos usted los va a ir ganando a medida vaya avanzando en su eh, proceso de ventas personales como pueden ver en su página de Avon, en su cuenta de Avon ustedes habrán visto esta, esta noticia, verdad, donde dice que la representante va a recibir un brazalete y ustedes van a ir coleccionando Seleccionando cada nivel de venta alcanzado bueno eso es parte de lo que es el programa del club del presidente ahora cuando nosotros hablamos del porcentaje en venta aquí es donde ustedes quiero que tomen mucha pongan mucha atención porque hay personas que dicen cómo es posible vender 10 mil dólares de venta al año así que papel y lápiz a todas las que, que ustedes quieran este eh, ir practicando todo esto, porque eh, es bien importante mantener un nivel de venta eh, y sobre todo de que ustedes sepan cuál va a ser la ganancia. Cuando usted llega a lo que es del Club del Presidente, estamos hablando de 10 mil dólares de venta al año, usted estaría generando lo que es un 40% de seguro pues de, de ganancia para el año que sigue Significa que si usted tuviera una orden de 100 dólares Su ganancia serían 40 dólares Imagínense, esa es una de las ventajas de trabajar este programa Si usted llega al Club del, de, de, del Presidente Y sube al Círculo de la Rosa Estamos hablando de un 45% de ganancia Significa que son 45 dólares fuera de cada 100 seguros que usted tendría al llegar al Círculo de la Rosa Ahora, cuando usted eh, está trabajando para poder llegar a estos niveles, es bien importante saber cuánto usted necesita generar de ingresos cada quincena, porque así es como usted va a lograr este... Eh, ir subiendo de nivel, les tengo un ejemplo que si ustedes se toman por favor un minuto y una, un lapicero, una libreta y su calculadora, vamos a multiplicar ahorita, les voy a poner el ejemplo de este producto, muchas de ustedes lo han visto, muchas de ustedes tienen clientes que le compran producto para la piel, si ustedes se programan y venden 10 kits, de estos estos cuestan 55 dólares como ustedes saben este 55 dólares veces 10 estamos hablando que es una venta de 550 eh, 550 dólares en venta esto les garantiza que alguien que haya vendido 550 tenga el 40% de descuento en esa orden así que ustedes pongan mucha atención porque la ganancia de 550 dólares en venta pública, para ustedes son 220 dólares en ganancia, porque estamos hablando de un 40%. Imagínense, 10 cajitas de esta son 550 dólares menos el 40 de ustedes que ustedes tienen como representantes son 220 en ganancia suponga que usted hace las dos campañas vamos a suponer que usted es una representante eh, que usted no pierde una campaña de trabajar usted vende 10 de estos cada quincena entonces estamos hablando de que usted estaría generando al mes 440 dólares de ganancia por haber vendido 20 de estos en un mes o sea 10 cada quincena así que espero que vayan siguiendo la idea porque en base a esto es que se van ustedes a abrir un poquito más la mente de cómo llegar más rápido al club del presidente bueno ustedes saben que son 26 campañas verdad y si ustedes venden 550 dólares durante las, de las 26 campañas ustedes estarían vendiendo 14 mil dólares eso es precio catálogo las ganancias las ganancias para ustedes son 440 al mes, recuerden que hablamos de eso, bueno, multiplicadas por 12 meses del año, ustedes tendrían un ingreso anual de 5,280 dólares, solamente si se proponen ustedes ser expertas en el cuidado de la piel y hacen su campaña no menos de 550 cada quincena, durante las 26 campañas, durante los 12 meses del año. Así que no sé si las he confundido, no sé si están confundidas, si tienen alguna pregunta la pueden mencionar, pero este es el ejemplo más sencillo que yo he encontrado porque me puse a hacer también una lista de lo que regularmente una vendedora tradicional hace, ustedes saben que a uno le encargan de todo en el libro eh, por ejemplo yo aquí estoy pidiendo tres perfumes de Live Out Loud dos Faraway el Honey Blossom, dos cremas para el cuerpo y bueno así lo he extendido, todo esto me suma, si ustedes se fijan toda esta lista que tengo acá, todo esto me suma apenas 366 dólares, entonces si me suman 366 dólares a precio público, es el momento que usted tiene para agarrar esta super oferta que vale 55 dólares y ofrecérselo a cinco clientes que ustedes tengan para completar su venta de 550. No les estoy diciendo que se enfoquen solo en vender este producto. Les estoy diciendo que con este ejemplo de que estamos pidiendo diferentes cosas aquí estoy pidiendo eh, una vitamina para los niños que vale 10 dólares un Spira Green que cuesta 30 dólares este, bueno tengo varios eh, productos acá en esta listita y como vuelvo y les digo se trata de ser ingenioso y creativo cuando nosotras vemos que nuestro volumen de venta no es lo suficientemente grande, en ese momento hay que buscar en la libreta, porque yo, yo me imagino que ustedes tienen su libretita donde van anotado, donde llevan anotado todos los nombres de los clientes. Recuerden que en temas anteriores hemos hablado de la importancia de tener una libreta solamente de clientes y una libreta solamente de contactos. ¿saben por qué la gran diferencia? porque la, la lista de clientes se va formando fuera de la lista de contactos así que de aquí para allá si usted no tiene su libreta de, de clientes fijos es el momento en que usted busque en todos los cuadernos en todas las páginas que usted utiliza cuando usted va a promover saque esos contactos, llámela, ofrezcale un producto una vez ofreciendo el producto esta persona va a formar parte de la lista de clientes fijos de esa manera ustedes van a tener una fuente suficiente de clientes para poder sustentar lo que es una venta cada 15 días y que su ganancia no les falle. Para que su ingreso no se vea afectado Así que yo creo de que estas, eh, estas oportunidades tenemos que aprovecharlas Los consejos que todas las representantes y líderes nos están regalando todos los viernes No se los pierdan porque cada una de todas estas señoras que han logrado formar un negocio se las han ingeniado para producir un, eh, un ingreso, para producir eh, algo que sostente a su familia. Buenos días Orfa, buenos días gema buenos días Marta, gracias a todas por conectarse. Y bueno, como les digo, cuando nosotros tratamos la manera de motivar a nuestra representante, no es decirle agarre el libro, llévelo a la, a la clínica, al parque y venda el libro no vende solo señoras así que nosotras tenemos que ser ingeniosas volvemos a repetir si en caso no me tomaron la idea vendiendo 10 de estos por quincena son 550 de venta a la quincena fuera de 550 son 220 dólares en ganancia multiplicado por dos quincenas son 440 dólares de ganancia que usted está generando para sustentar cualquier necesidad personal que usted tenga en casa este ingreso es comparable a un salario de un trabajo regular así que si ustedes están haciendo su notita o si usted eh, quiere hacer su notita después hágalo porque son datos que usted tiene que saber porque cuando alguien se inscribe en nuestros equipos es bien importante saber cómo va a ganar la persona a qué le tiene que tomar ventaja Y sobre todo, cuáles son los auxiliares que esta persona tiene de apoyo Yo he escuchado y he visto muchos comentarios No sé si ustedes también los ven De vez en cuando que aparecen en Facebook De que, uh, que con Avon no se gana Que termino pagando más Que este, pues a mí nadie me ayuda Chicas, aprovechen toda herramienta que se les presente La cuenta personal que tienen en Avon es tan maravillosa que tiene todo lo que usted necesita. Tiene los incentivos, tiene eh, cómo monitorear el avance de ventas personales, tiene cómo monitorear la actividad de venta de su grupo, tiene cómo monitorear, eh, eh, este, tiene una tabla de ganancias que usted misma va a ir aprendiendo y va a ir desarrollando todas las campañas. Recuerden, cuando uno tiene un plan de trabajo, Cualquier meta que se proponga, sea personal, familiar, de grupo, como sea, es alcanzable. Si trabajamos únicamente mostrando el catálogo y agarrando pedidos pequeñitos como esta listita que les acabo de mencionar, entonces sí les doy la razón de que se frustren con la ganancia. Pero mi pregunta en este caso sería, ¿dónde están eh, este, sus ideas? ¿Dónde está su creatividad? dónde está su necesidad, porque acuérdense que nosotros vendemos Avon no porque este esto sea moda, bueno, nosotros vendemos Avon porque esto es un negocio, una fuente de ingreso y necesitamos ese ingreso. Entonces, cuando uno tiene claro por qué vende un producto, hay que estudiar el producto, para qué sirve el producto, cuánto le voy a ganar a ese producto, a quién se lo voy a vender y sobre todo, chicas, usarlo nosotras mismas, verdad, porque somos el mejor ejemplo de venta que puede tener este, nuestro, lo que vendemos, ahora, cuando ustedes están claras, como le digo, en cuanto es el ingreso que van a tener, no va a haber poder humano que ustedes eh, la detenga, porque cuando usted tiene una meta personal, es más fácil eh, decir, yo me levanto, yo voy a vender, yo lo voy a ofrecer, así que, Dejen de agarrar únicamente los pedidos, de conformarse con los pedidos de 100 dólares de pedido, 200 dólares, no, no es suficiente. Si ustedes quieren generar un ingreso que de verdad valga la pena, identifique los productos a los que usted le pueda tomar ventaja. Como por ejemplo, ese es el producto Anium. Tengo otro ejemplo para ustedes en esta campaña, que si han sido curiosas, lo suficientemente curiosas, lo van a buscar y van a llamar a ese cliente. Y es el, el kit completo de la línea Espira. ¿Alguna de ustedes saben acá cómo viene la campaña 23? Bueno, viene a 89 dólares. Imagínense vienen cuatro piezas de espira por 89 dólares entonces si usted tiene eh, cinco clientas saben cuántos en venta son 534 dólares o sea que hay que sumar, hay que hacer los números en el aire, multiplicar, bueno si vendo 5 son 530, wow, imagínese, 530 ya vendió a 200 de los, de los otros productos, entonces allí usted tendría una venta prácticamente de 700 dólares garantizándole un ingreso a usted, más agradable y usted va a sentir más contenta porque este negocio sí le está produciendo lo que usted necesita verdad uh, y si eso sí si van a pedir del demo para ustedes háganse su propia factura pónganse ustedes como clientas cóbrense y paguense, porque si ustedes no lo hacen es en ese momento que todas dicen pues yo no gané nada, pero no nos acordamos muchas veces que nosotras somos el mejor cliente, así que si somos el mejor cliente yo pienso que lo más indicado y correcto es hacer nuestra propia factura y compararla con la ganancia, Así ustedes van a estar seguras de que su negocio sí vale la pena y que ustedes van a estar más contentas trabajando. Así que, chicas, esta semana ese es el tema cortito que les tengo. Eh, espero de que todas lo, lo estén pasando súper después de tantas actividades que, que han habido el fin de semana. Se han visto todas muy preciosas con todos esos eventos que han visto, eh, que, han, que han ustedes visto, ¿verdad? Y han participado del Breast Cancer, así que muchas felicidades a todas las que asistieron. Realmente sí vale la pena Y antes de terminar, les quiero contar Uno de mis retos personales eh, es hacer una recaudación Ya me llegaron hoy día, así que gracias a todos los que me han colaborado este, Es una recaudación, así que 40 de ellos llegaron el día de hoy Así que estoy contenta, pero les cuento una cosa No lo hice por, eh, en ventas en línea, lastimosamente no me funcionó pero lo hice de la manera tradicional, así que este, me siento más orgullosa todavía porque quiere decir que comunicándonos verbalmente verdad, con las personas este, y promoviendo lo que estamos haciendo, las recaudaciones si funcionan, se han vendido 40 de estos eh, bonitos uh, zorritos verdad, también bonitos y sobre todo eh, eso es algo más que uno se lleva a satisfacción porque imagínense, en 40 son mil dólares, muchachas, quiere decir que es un 50% de ganancia, porque, eh, y les digo, eso es algo personal, eso es algo que usted se tiene que proponer, ustedes también son una organización, recuerden que si ustedes tienen a alguien en la familia enfermo, si tienen un proyecto, si tienen un viaje, ustedes pueden hacer su propia este, eh, colección, ¿verdad?, de... de su propia recolección de, de fondos para financiar cualquier actividad, de la iglesia, de deporte, de lo que sea, este, realmente hay que ser creativos y sobre todo con la decisión de sacar adelante un negocio, pues su propia familia, así que les quiero les quería contar eso en terminar este pequeño video, porque sí ha sido este, un poquito este, no difícil, verdad, porque lo difícil es comenzar, Sino que ha sido un poquito, que es la primera vez que yo lo hago Y para mí, este, digo yo, fue un poquito difícil en el área de este, romper la, la timidez Y decirle, mira, estoy haciendo una recaudación de fondos Y esta es la mascota que estamos vendiendo Y bueno, de eso se trata, de romper la zona de confort Así que me siento muy contenta Si ustedes no lo han hecho, háganlo Que eso va a formar parte y les va a ayudar también a llegar al Club del Presidente Y sobre todo, chicas, aprovechen la super oferta de que pues termina como ustedes saben esta super oferta también les va a contar como ventas premiadas de 126 dólares con 26 centavos eh, con 96 centavos perdón y así que hay que vender los que más podamos este el señor luis uh, vélez dio una idea que se las quiero eh, mencionar y él dijo de que la manera más fácil y sana de vender esto es proponerle a la clienta compre uno y lleve uno gratis así que les dejo esa reseña para que ustedes se las ingenien y vean hay que vender los productos al precio eh, eh, que aparecen más el otro gratis más los impuestos así que esa es una manera de generar más venta que ustedes vean más ganancia, aprovechen las ofertas y nada, nos conectamos este viernes con otra súper invitada, ella es una líder de oro y pues tiene mucho que contarnos, así que no se lo pierdan y nos vemos a las 4 de la tarde del día viernes, una semana exitosa para todas, bye!